Los residentes en el sector Guzmán, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunciaron este jueves el mal estado en que se encuentran sus calles ante la mirada indiferente de las autoridades locales. Está un poco abandonado, las autoridades. No tenemos calle, no tenemos agua. Eh, vinieron y nos pusieron el alambrado de que nos iban a poner la 24 y nada. Ya todos estamos pagando luz aquí. La calle no sirve, no tenemos agua. Eh, imagínate, aquí damos pena, estamos huérfanos de autoridades, porque aquí nunca ha puesto agua tampoco, aquí estamos sin agua. Para uno conseguir un chin de agua tiene que irse a la avenida o una persona que tenga una cinterna que le regale un poquito de agua a uno. A pesar de que en numerosas ocasiones han externado su preocupación ante la problemática que le afecta, a la fecha no han recibido respuesta. Tenemos que nos arreglar esta calle porque cuando llueve no hay quien transite por ahí. Los otros días pasé yo en un carrito por ahí, me, me iba a llevar la caña con todo. ¿Y cuando llueve entonces? ¿Cómo se hace? No, que no puede uno salir por ahí. No, que me, no la han arreglado nunca porque echaron con tenis, no a contenedor y no han vuelto más. Y ve ahí donde se partió eso, y eso es un desastre. Las autoridades ¿la han pasado por aquí. No ha pasado nadie por aquí, el ellos suyo? vienen y prometen, o bien se vienen antes y prometen, pero no hacen nada. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.